Hola, el día de hoy les voy a hablar de cómo ganar dinero en internet. Ganar dinero en internet como cualquier otro tipo de negocio es necesario tener un objetivo claro, fijarse metas y ponerse a trabajar de una vez. En los próximos meses, ¿cuánto dinero quiero ganar? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿O qué cosas voy a utilizar para poder seguirme desarrollando de esta manera entonces fijarte un objetivo claro en los próximos seis meses quiero ganar tanto dinero quiero hacer tantas cosas, necesito desarrollarme de estas maneras o cumplir estos objetivos pero tampoco te pongas metas muy grandes como por ejemplo en los próximos meses voy a ganar un millón de pesos cuando ni siquiera tienes los recursos para hacerlo si quieres ganar dinero en internet hay muchísimas formas para hacerlo y el secreto de todo buen empresario es la diversificación. Ahora bien, te voy a presentar algunas maneras de ganar dinero por internet para que comiences no con el pie izquierdo, sino con la mejor disposición con las mejores herramientas para que puedas hacerlo de una buena vez. Ahora bien, ganar dinero en internet no es, no es algo fácil o no es más difícil que con cualquier otro tipo de negocio que quieras comenzar tú, vendiendo productos como afiliado. Esta es una manera bastante fácil de ganármelo por internet ya que no necesitas estar presente como en muchísimos negocios cuando eres autoempleado donde tienes que estar metido ahí dedicándole ciertas horas a la semana o al mes para poder ganar cierta cantidad de dinero, ¿no? Aquí te voy a dejar un link para que puedas ir a revisar una página que se llama Clickbank Está dedicada a que personas como tú o como yo Nos dediquemos a vender libros por internet Ya como son Clickbank, ebooks, cosas así ganando dinero por internet con blogs Para Ganar dinero con blogs se hace cada vez más popular Puedes crear un blog y empezar a desarrollarlo Si te gusta algo y quieres escribir sobre eso Puedes empezar a hacerlo Y hay páginas gratuitas que se dedican eh, Estrictamente a conseguir gente para que puedas comenzar a desarrollarte Tú mismo, así todos ganan. Cuando vas a escribir un blog, tienes que asegurarte de que el tema del que vas a hablar tiene que ser el correcto. O sea, tienes que desarrollar un público para que alguien pueda ver tus videos, pueda leer tus blogs. O puedes agregarle algunos, algunas cosas extras, como son programas de publicidad, banners, comerciales, bla bla bla bla, por venta de productos afiliados o muchísimas otras cosas. Ganar dinero con blogs es algo bastante pesado ya que necesita mucho trabajo y dedicarle mucho tiempo a esto. Necesitas ser paciente. Necesitas estar dispuesto a gastar, a gastar muchísimo tiempo para desarrollar ese tipo de proyectos. Ahora bien, YouTube. YouTube es uno de los sitios web más conocidos. La gente siempre necesita ver un video sobre algo o está interesada en algún tema o aún así cualquier estupidez puede volverse algo importante e interesante en una red social donde la viralidad es la base de esto en este link que te voy a dejar por aquí vas a poder ver cómo ganar dinero, ganar dinero con youtube y generar un ingreso estas solamente son tres formas de ganar dinero utilizando el internet pero hay muchísimas más aquí abajo te voy a dejar un link con una lista de 27 cosas que puedes hacer para ganar dinero a través de la internet. Si necesitas más información puedes escribirme o dejar un mensaje en Twitter o en Facebook. No hay ningún problema. Nos vemos la próxima. No sean atascados. Cuídense mucho. Y nos vemos.